Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de el pago de YouTube. Entonces para los que preguntan que cada cuánto paga YouTube, YouTube paga los 22 de cada mes. Pero esto deben de tener en cuenta que si hay puentes o festivos como lo llamen en diferentes países, eh, se tardaría, por ejemplo, si hoy fuese festivo, el pago no se fuese eh, reflejado En la cuenta bancaria ya, porque, ya que los bancos en esa parte No trabajan los, los efectivos En este caso ah, Si fuese domingo Tampoco se, se reflejaría hoy Pero YouTube si sí les paga Automáticamente si sí les paga eh, eh, Los 22 de cada mes Miren que hoy tenemos 22 Y a mí siempre Los 22 me llega la notificación De que YouTube ha pagado La notificación le llega al correo les sale con este nombre de Google hace verifique su pago reciente y ustedes dan clic allí y aquí les sale, les mandan un, un, una pequeña, un pequeño correo, eh, una notificación explicándoles eh, la fecha y todo ello conforme a tengan ustedes configurado su cuenta de Google Access. Entonces, hace entonces hace seis minutos me notificaron, miren me, me notificaron a las 7 y 13 minutos y es las 7 y 21 hace seis minutos me notificaron y aquí ya puedo eh, ir a mi cuenta bancaria retirar mi dinero o hacer uso de él como conforme uno pues tenga estipulado ¿no? pero de esta forma paga, YouTube, paga Google Adsense paga YouTube a través de Google Adsense y este, eso, es lo, eso es todo lo que les tenía que decir para que sepan cada cuánto paga YouTube y, y para que estén pendientes eh, los días 22 de cada mes Y lo otro es que para que les comiencen a pagar deben de tener mínimo mil suscriptores En este caso yo tengo, este, por este momento tengo 4555 eh, Lo importante es que suban contenido de calidad Los suscriptores casi no, no importan debido a que ellos no te consumen el contenido todo el tiempo Lo consumen más las personas nuevas entonces, hay muchas personas que tienen suscriptores, demasiados suscriptores, pero el contenido no, se re, no les reproduce conforme a la, a la cantidad de suscriptores que tengan. Por eso es que yo no me esfuerzo tanto en conseguir tantos suscriptores. Dejo que las personas se suscriban. Eh, si el contenido les sirve, entonces dejo que se suscriban de voluntad, no rogándoles que se suscriban, por favor. Yo subo contenido de calidad bueno y ellos son los que se benefician yo también me beneficio por las reproducciones pero ellos son los más beneficiados entonces así paga youtube eh, y les quería mostrar este pequeño correo aunque esto es privado pero ustedes saben que a los de mi canal no les reservo casi nada les muestro lo que lo que hago y cómo vivo y todo ello eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y no olviden de eh, comentar si necesitan saber algo más. Hasta la próxima y chao.